¿Y bien? ¿Estás embarazada? ¿Ana? Es que. No. No, no, no sé. ¡Ana! Oh, ¡Ana! Oh, no, no, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Sí leíste las instrucciones? Sí, lo del principio, nada no más. Ok, voy a echar. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a otro capítulo más de Doctor Comadre. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es eh, cómo saber si estoy embarazado. Si pues tienen la duda de Cleo. Es correcto. Eh, si están de encargo. Entonces, pues lo más importante. Esta pregunta usualmente llega uh, por dos motivos. O porque tuvieron una relación sexual en la que probablemente quedaron embarazados, ya sea porque no, no usaron eh, métodos anticonceptivos o porque eran sus días fértiles, o porque ya tienen un retraso en su sangrado menstrual y quieren saber si, bueno, pues pueden estar embarazadas o no, ¿no? Eh, vamos a tocar un poco los dos escenarios. Primero decir, o sea, para saber si tenemos un retraso o no, pues hay que saber qué día esperábamos que llegara el nuevo sangrado, ¿no? Correcto. Y para esto es eh, decir, es importante decir que el ciclo menstrual se empieza a contar a partir del primer día que sangraron. Entonces, hay, hay mucha variabilidad entre mujeres de cuántos días dura este periodo 28, un poquito menos, 32 días, un poquito más y no todas las mujeres son iguales en qué tan regulares son a veces ni cuántos unas, días duran y hay mucha muchas variación. veces unas son muy muy regulares, otras veces no tanto, pero independientemente de eso el primer día es el primer día que tuvieron sangre y a partir de entonces ese es su punto de referencia para estimar cuándo debería de llegar el nuevo sangrado y pues a ver si tienen un retraso o todavía no Hay varios tipos de pruebas eh, de embarazo Principalmente dos. Médicamente hay, hay dos. Hay otras caseras que después tocaremos, pero están esas dos pruebas, que es la de sangre y la de orina. Estas dos pruebas, su fundamento está en una hormona. Entonces, esta hormona que solo ocurre o que solo aparece una vez que hubo implantación, Correcto. es la que se utiliza para diagnosticar embarazo. No existe esta hormona en ningún otro momento de la vida humana. Entonces, si está esta hormona hay embarazo implantado hay embarazo hasta ahí a poquísimas excepciones pero las tocaremos después y no se preocupen y, y, y es por lo mismo no o sea digamos que hay hay algunos errores dentro de la placentación y gas pero es digamos es, eh, por la misma causa podría, misma podría decirse. decir ahora muchas veces existe la pregunta de cuál es mejor si la de orina o la de sangre y pues tiene sus ventajas y sus desventajas no correcto eh, la de orina la consiguen en la farmacia la pueden hacer eh, ustedes mismos es importante decir que hay que leer bien las instrucciones, la, la eficacia de la prueba, la precisión de la prueba depende de que sigan bien las instrucciones o no. Y ahí, Pero, ahí depende la prueba, el tipo de instrucciones, dónde poner la orina... Exactamente. Entonces eso pues depende un poco de la prueba, hay un montón de, de, de marcas. Y pues, la verdad es que todas son buenas. Y, y de los sangre, precios son, son, son bastante económicos. Así es. La de sangre, pues el inconveniente es que tienen que ir a un hospital, tienen que ir a un médico, y, este, y bueno, pues esa no se tiene que preocupar por interpretar demasiado, les llega el reporte y ya está, ¿no? Eh, eh, la de orina es muy rápida. La de orina es muy rápida, digamos que van a ver, eh, un, un, es como un cuadrito, y eh, aquí vamos a ponerlo, y pues se va pintando, si se pintan dos rayitas, es que hay embarazo si se pinta una rayita, no. ¿Y si se pinta una rayita y la otra como que no se ve? Eso, vamos a tocarlo. Si se pintan una rayita es el control, eso quiere decir que... La prueba funciona. Para que veas que la, que la prueba funciona o no. Y la otra es si hay embarazo no. Esa otra rayita, o pues una carita feliz, o depende de la marca. Pero el punto es que si esa marca que se debería pintar cuando estás embarazada sin marca, aunque sea muy poquito, es porque hay hormona presente y es porque hay embarazo. Aunque se vea no tan fuerte como la otra rayita, hay embarazo. Exacto. Entonces, aquí la pregunta, ¿estas pueden fallar? Pues la verdad es que si lo comparamos con el resto, con muchísimas otras pruebas diagnósticas medicinales, pruebas de embarazo son increíblemente precisas. Eh, eh, tienen tienen eh, porcentajes de error muy muy muy muy bajos, ¿no? Y muchas veces existe esta creencia de que la de la sangre debe de ser más precisa que la de la orina y la verdad es que son muy similares. Eh, si cualquiera de las dos es positiva, pues no hay mucho más que confirmar. Vamos a platicar de qué hay que hacer una vez que ya tenemos un resultado positivo, pero vamos pueden confiar en el resultado. Eh, ...es este... ...si dice positivo... ...pues es positivo... fin... Y, y, ...y a ver... ...hay ciertas dudas... ...en torno a esto... ...si debe ser la primera orina... ...de la mañana... ...si debe tomar agua... ...si no debe tomar agua... ...y la respuesta es que... ...evidentemente... ...entre más hormona... ...más concentración de la hormona... ...exista... ...más precisión... ...o se va a pintar más fuerte... ...la rayita... ...entre más avanzado... esté el embarazo... ...más hormona hay... Eh, ...y pues más... ...pintado va a estar la rayita... ...si el embarazo... ...está apenas empezando va a haber poquito hormona, entonces si está más concentrado en la mañana, normalmente la orina está más concentrada y es mejor, y normalmente si no tomo mucha agua es mejor, pero, pero realmente funciona igual, si hay orina, en orina hay hormona y funciona. Ahora, algunos medicamentos, los medicamentos psiquiátricos, algunos tumores, bueno no todos los medicamentos psiquiátricos, pero algunos y algunos tipos de tumores, pues pueden causar que haya un falso positivo. Pero es raro. Es rarísimo. Eh, los falsos negativos son todavía más raros. Entonces, ¿qué hay que hacer si tenemos una, una prueba positiva? Eh, hay que ir al médico. Porque independientemente de si su decisión es continuar con el embarazo o interrumpirlo, necesitan un médico. Entonces, eh, de hecho, eh, eh, también existen los casos raros en donde hay eh, hormona, hay implantación, pero no hay bebé. Hay unas cosas que se llaman muela y datiforme. Y, y, y, la, y la prueba absolutamente confirmatoria de embarazo es un ultrasonido en donde se ve un corazón que late. Eh, ahí es cuando ya no hay duda. Ya tiene que haber cierto avance y de cierto avance de semanas. Pero el punto es, si tiene una prueba positiva, no es necesario confirmarla, reconfirmarla, preguntarle a Google si pueden estar embarazadas sin que esa prueba sea positiva. Hay que ir a un médico. Y, y, y ya con ello, su el, el, el médico pues les, les orientará y los acompañará en sea cual sea la decisión que ustedes tomen, ¿no? Las pruebas de embarazo caseras que hay, eh, una que si con cloro, que si la aguja, que si el azúcar, hay algunas que tienen eh, cierto fundamento científico que podría quizá funcionar o no, pero... Vamos a suponer que sale positiva. ¿Qué van a hacer? De todos modos van a ir al médico a confirmar. Sí, a a confirmar entonces, y se van a hacer una prueba, entonces... No, no pierdan el tiempo, no, no pierdan el sueño. Ni siquiera son tan caras, entonces no tiene... Mucho caso que discutir. ¿En dónde las pueden conseguir también si no es en la farmacia los centros de salud? Los centros de tienen... salud, nuevamente ahí eh, se les puede apoyar con eso o con una prueba de sangre. ¿Cuánto tiempo? Eh, desde, Tiene que pasar para que ya sea positivo. Es correcto. Como habíamos dicho, eh, es, depende, estas pruebas dependen de una hormona que solo, se, solo existe una vez que hay implantación. Pero una vez que hay implantación, los niveles de la hormona se duplican cada 24 horas. Entonces, eh, vamos a suponer que, eh, vamos a platicar en otro video un poquito más de eso, pero su día fértil suele estar a la mitad de su ciclo y entonces si tuvieron relaciones sexuales en ese día y hubo fecundación y luego hubo implantación después de 72 horas ya podrían estas pruebas ser positivas, ya, ya, ya el 97% de las pruebas ya serían positivas después de 72 horas si hacen las cuentas esto sería en su día de ciclo 17, 18 sí, o sea antes de que tenga su siguiente regla 10 días antes de que les tocara un nuevo sangrado esa prueba ya es positiva dicho de otro modo si ya tienen un retraso y la prueba ya es positiva, vamos, no hay duda, ¿no? No, o sea, no, no es que tendrían que esperar más. Correcto. Ahora, puede ser el caso, raro, pero puede ser el caso, en el que tienen una, vamos a suponer que tienen una prueba de embarazo de orina positiva, ¿no? Pero luego van con el médico y ya sale negativa la prueba. ¿Qué es lo ah. que pasó aquí? ¿Es que la prueba estaba mal? No, no, lo que pasa es que muchos embarazos, sobre todo al inicio... Y no, o sea, muchos son muchos. Muchos son muchos. Son un sí, porcentaje entre 30, a ah, veces 50%, eh, lo que ocurre es que el embarazo empezó, pero... No fue viable por cualquiera de las razones que ustedes se puedan imaginar, el, había un error genético, lo que Entre sea. más temprano es un embarazo, es más frágil, y entonces este embarazo se interrumpió de manera espontánea. Y entonces, esto, esto lo, lo que quiere decir no es que la prueba era mala, sino es que, que sí estaba embarazada y luego ya no. ¿no? Entonces, este, de, la mayor parte de las veces, de hecho, oja, hay estudios que, que sugieren que la mayor parte de las veces que hay un retraso menstrual, lo que ocurrió fue un, un, un embarazo que después se interrumpió solito, ¿no? Entonces, eh, las pruebas son muy, muy, muy, muy, muy seguras. Eh, si alguna amiga les contó que era positiva y luego ya no, o al revés, o etcétera, vamos, muy probablemente es una de estas situaciones. No es que las pruebas son malas, son de, probablemente los métodos diagnósticos más precisos que tenemos. Y si les sale positiva, vayan con su médico para que los acompañe en sea cual sea la decisión que tomen. Sí, exacto. Entonces, bueno, a, a, a, habrá un podcast de esto con un poquito más de información, un poquito sí. de historia. Chismes históricos unos muy chismes eh, Al respecto, no dejen de escucharlo y síganos, los esperamos.